Empezamos con los estiramientos. Vamos abajo. Vamos a apoyar la pierna. Ya sabéis, rotamos la pelvis. Hemos trabajado bastante pierna. Vamos a estirar bien. Rotamos la pelvis, empujamos hacia adelante. Eso es. Inhala, exhala, ajusta un poquito más. Eso es. Si notas que ya estás trabajando bien, fantástico. sí crees que tienes un poquito más, estira brazos arriba y si crees que tienes un poquito más estiras arriba y levantas rodilla mirando al cielo, apretamos ahí un poquito eso es, respira eso es un poquito más exhala, se ajusta intensidad, apoyo rodilla y me voy atrás, me voy atrás, me dejo caer sobre el glúteo y estiramos pierna, estiramos la pierna que tenemos aquí, por delante y de nuevo, recuerda, ajustamos la tensión, si comienza a temblar, si es que estamos apretando mucho tiene que ser una tensión suavita, en torno a 5, 6, en una escala de 10. Y cada vez que exhalamos, ajustamos un poquito más. Y ya sientes cómo se estira y se relaja esta pierna. También se va a relajar la lumbar, que hemos trabajado, es importante. Por eso hacemos estos ejercicios, por eso es tan importante estira las piernas, encima la gran mayoría que somos empresarios o emprendedores que luego cambiamos, ponemos una pierna donde tenemos la otra, la media pasamos muchas horas sentado es importantísimo estirar las piernas giramos la pelvis adelante estiramos ahí y ahí estiramos ilíacos, tiramos cuatrices si puedes levanta brazos cada uno en su nivel está todo bien, es todo perfecto y si puedes arriba un poquito más. Eso es. Inhala, exhala. ¿Cuánto tiempo estiramos? 30 segunditos. 25, 30, 40. El tiempo que... Dé. Tú consideres todo lo que pase de 25, 30 ya está bien. Inhala, ajusta, estira arriba un poquito más y bajamos, apoyamos y nos dejamos caer atrás, eso es, eso es, cambiamos la postura del pie para bajar un poquito más, eso es. muy bien nos vamos hacia adelante y desde aquí por supuesto tumbamos salimos a la cobra arriba estiramos rotamos hombros atrás estiramos bien la espalda eso es pasamos al medio dejamos cadera atrás entre las más, estirando los brazos llevamos los brazos por delante y ahora sí, estiramos atrás muy bien inhala, exhala justo un poquito más eso es Venimos al medio, cambiamos la punta de los pies y tratamos de empujamos caderas al cielo, empujamos brazos, barbilla el mentón hacia el pecho y rodillas semiflexionadas buscando el juego que nos permita tratar de llevar los talones al suelo. Si no llegan no pasa nada, es normal. Poco a poco les vamos dando movimiento, flexibilidad para que se vayan acercando, se vaya estirando ese gemelo, eso es muy bien, ajustamos un poquito la tensión y nos venimos al medio, caminamos, caminamos muy importante, ahora nos desarrollamos muy, muy, muy, muy, muy, muy despacito, sintiendo todas las vértebras, si hay alguna, alguna cosita por ahí que dices, uy. Aquí necesita cariño, necesita un fisio, necesita amor. Abrimos las piernas, un poquito más de la altura de los hombros. Sacamos brazos, llevamos el brazo justo al medio, ponemos medio de las piernas, desde aquí, y llevamos el otro brazo arriba. Sentirás cómo estira el medio por el medio de las piernas, seductor, también espalda. Eso es, muy bien. Exhala y ajusta un poquito más. Muy bien, cambiamos. Donde tenemos un brazo ponemos el otro y sacamos arriba. Eso es. Ah. y ajusta un poquito más muy bien cerramos piernas y de nuevo nos estiramos arriba rotando lentamente buscando sentir todas esas vértebras bueno hemos trabajado hombros también con lo cual vamos a estirarlos un poquito pasamos el brazo por delante y ajustamos, eso es, eso es. ajustas un poquito la tensión, y suelta, bien, cambiamos, vamos con el otro brazo, ahí está, mm, qué gusto, qué, qué bueno este ejercicio, ¿verdad?, cómo está? Y ya por último, seguro tenemos una pared donde apoyarnos o tenemos una silla, respaldo. Vamos a apoyar las manos, vamos a apoyar las manos en la pared y vamos a dejar caer para que nuestros hombros, nuestra espalda, nuestros brazos vayan atrás, liberando la parte de atrás del lectoide. La postura no es muy buena, pero bueno, mira, me pongo aquí, aquí. Eso es. ver. Ahí. Eso. Muy bien. Y ahora sí, rotamos hombros, adelante atrás. chequeamos está todo, todo en su sitio. Perfecto, continuamos. Y hoy os traigo una meditación muy chula.